Hola qué tal mis amigos sean todos bienvenidos a Tecnomapolis tu canal favorito Mis amigos en esta ocasión les quiero revelar un truco o un método para saber si tu pareja te es infiel o te engaña Así que quédate hasta el final del video Mis amigos ya sabes que suscríbete a este canal si no lo estás y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad Ok sin más preámbulos vámonos con la intro Los recursos que voy a utilizar en este video te voy a dejar abajito en la descripción un único link el cual va a decirte a nuestra página web Para que puedas obtener el mock de WhatsApp que voy a utilizar en este video Listo mis amigos, vamos a irnos a lo que es énfasis sobre cómo saber si tu pareja te es infiel Vamos a irnos a lo que es WhatsApp mis amigos y vamos a buscar un contacto por ejemplo este mis amigos Aquí sabes que cuenta con opción de ocultar los chats para sea de evitar que entre tu pareja y vea tus mensajes y tú sospechas que esa persona te es infiel a ti, ya sea tú conoces el nombre de esa persona, por ejemplo, ocultemos este chat, vamos aquí, vamos a ocultar, vamos a un pin, el pin que coloque rápidamente, aquí a un pin rápido, cuatro y damos obviamente ocultar, si das cuenta se va a ocultar de inmediato, si da cuenta no se ve aquí, pero también se va a ocultar lo que es acá en la zona de contacto. Vamos a buscar este contacto. Vamos a buscar lo que es acá abajito con su nombre. Vamos a buscarlo. Y si te das cuenta, no me aparece ese nombre. Es que es Julie. No me aparece, ¿cierto? Vamos a irnos a lo que es énfasis. ¿Cómo vas a saber si usted sospecha a esa persona que te hace infiel? Vamos a buscar acá en la lista de contactos donde se encuentre esa, esa persona que tú sabes menos que te está hablando mucho, o que quizás sospechas que te está siendo infiel con esa persona. Si te das cuenta que en contacto buscamos y si va a aparecer ese contacto que ocultaste en WhatsApp o que ocultó tu pareja en WhatsApp. De esta manera vas a saber que ella te está pegando cuerno. Así que preocúpate si tiene a alguien En acá en contacto Pero tú sabes que habla con ella Pero que acá en Whatsapp no está Preocúpate mucho mi hermano Porque te está pegando cuerno O quiere pegarte cuerno No sé pero Preocúpate mis amigos, espero que te haya gustado mucho este contenido Espero que te sea de mucha ayuda, sabes que nosotros hacemos estos videos Más que todo para informarlos, para que sepan, para que se eduquen mis amigos Así que te invito a que te suscribas en este canal Y actives esa campanita de notificaciones para que recibas más videos como estos Ok, no siendo más, nos vemos en un próximo video tutorial